En primer lugar, agradecer las, las explicaciones por parte del app. Eh, aprovechar la ocasión para pa trasladarles que yo, nuestro grupo, desde luego comparte esa primera reflexión que que ha hecho sobre sobre la importancia de las 35 horas y del reparto de, de las jornadas, tanto en el sector público como en ...como en el sector privado. A nosotros nos parece que esa desde luego es una reflexión fundamental que tenemos que hacer en el, en el mundo de trabajo y ustedes además han indicado las razones por las que debemos hacerla y, y han incluido varias cosas que son muy importantes en lo que tiene que ver con el trabajo eh, reproductivo en nuestra sociedad y también... En nuestra opinión, y en alguna ocasión ya lo he dicho, eh, a nosotros nos parece que es fundamental eh, reducir las horas, en este caso a 35, en los sectores públicos también como medida tractora para que se puedan reducir también las jornadas de trabajo en los sectores privados, que como muy bien también has dicho, pues vamos como los cangrejos, vamos hacia atrás y en realidad cada vez se trabajan más, más horas a pesar de las tasas altas de desempleo que tenemos. Eh, a nosotros nos parece que, que este ataque que estamos sufriendo, que, que yo comparto, que no solo es en el ámbito de nuestra comunidad, pero que sí, sí ha atacado a la negociación colectiva en el ámbito vasco, porque había ese, ese acuerdo por las 35 horas, creo que es un ataque eh, que viene motivado... Eh, por un tipo de políticas que se están imponiendo, no solo en el Estado español, pero que lógicamente también en el Estado español, las políticas neoliberales que, eh, digamos, eh, van en detrimento de los derechos de las y los trabajadores y en este caso supeditan derechos como puede ser jornadas más reducidas para un reparto del trabajo, lo supeditan... ...a las políticas de lo que ellos han llamado eh, estabilidad presupuestaria, etcétera, que no son más que políticas que vienen a reducir, aquí sí en este caso, las administraciones públicas que vienen a anteponer el pago de la deuda a los intereses del capital por encima de los servicios públicos que deben garantizar las y los trabajadores que trabajan en la administración Pública. Nosotros queríamos bueno, hacerles varias preguntas, porque este ataque que hemos, subido, que hemos sufrido a las 35 horas, aun teniendo un acuerdo en el ámbito vasco de negociación colectiva, eh, se, ha, se ha realizado vía eh, disposiciones adicionales en los presupuestos generales del Estado desde el, año, desde el año 2012, si no estoy equivocado, y que luego se, se plasmó también en un decreto eh, ...del Gobierno Vasco, que luego mediante otro de decreto se, se intentó revertir... ...y fue el que se encontró con, la, con el recurso por parte, eh, no estoy seguro, si del Gobierno de Madrid o del Partido Popular. Eh, esta, esta aplicación vía disposiciones eh, adicionales en los presupuestos generales del Estado... Eh, la, la pregunta sería si ustedes creen que es eh, contraria al estatuto básico del empleado público que recoge que, que el, la implementación de las jornadas, la decisión sobre jornadas, etcétera, pues corresponde a a, bueno, a las administraciones correspondientes. Eh, sería una primera pregunta que quería, que quería hacerles. Y luego también eh, quería preguntarles porque ustedes han, han puesto el foco. En, en, que es un ataque del Estado. Eh, y yo creo que esto que, que se ha planteado mediante el presupuestos generales del Estado, me gustaría preguntarle si ustedes conocen qué grupos parlamentarios se han opuesto también en el Congreso a esta, a esta medida desde el año 2012 y si conocen ustedes la posición de los grupos parlamentarios, en especial de los grupos parlamentarios vascos en el Congreso de los Diputados respecto respecto al adicional que en los presupuestos que se votan hoy van a seguir van a seguir permitiendo este este ataque a este a estos derechos no eran las preguntas que yo quería quería hacerle quería hacerle también eh, aprovechar una pregunta eh, porque hoy hoy hoy no ha salido sí que es verdad que lo apuntó ella eh, cuando se acordó la jornada de 35 y horas eh, bueno, esa es la respuesta porque al menos nos lo dijo Ela, eh, o sea que entiendo que la respuesta, pero yo creo que es importante también señalarlo, eh, la patronal con FEBAS, la patronal vasca, ¿qué opinión tenía de, de la jornada de 35 horas en la administración pública vasca? Creo que estas cosas… Eh, también influye y, y me gustaría eh, o sea, preguntárselo, aunque, bueno, eh, como le digo, él eh, también nos trasladó la opinión que había emitido con FEBAS. Por parte de mi grupo, desde luego, eh, trasladarle el compromiso con, con este tipo de políticas tendentes a reducir la jornada laboral, por las razones que usted ha explicado al principio de su intervención y que, por lo tanto, yo no voy... Yo no voy a repetir y, una vez más, agradecerles la, la intervención.